Ya estamos listos, señores. Estamos para Cyber TV Estudio Digital. Qué gusto, de verdad que nos estén acompañando. Aquí le tengo todos los detalles. ¿Vengan con los chavos o a bailar? Oh. A bailar. <risa> Lo que se ve no se pregunta. <risa> eh, pues... sí, sí, ya se, que ¿Un día ya no me iba a agarrar madre al Pablo? Sí, al aire. La producción dice: nos sacrificamos. <risa> <me> <risa> Comenzamos. Esto es Welcome Story. Qué hago primero. Y qué mejor lugar para poder volver a verte y compartir contigo. Viene el lanzamiento, otra vez sale con el batazo. Y se viene la remontada Lacho Hermano, cayó la ley. Está rodeada tu casa. Echate un pasillo aquí, un pasillo. Cállate, eh Esa es la onda. huevo. No, es que mi mamá no sabe que anda aquí. Pues mándale un saludo a tu mamá porque mañana yo creo que te va a ver Hola, nosotros somos... ¿Qué tal, soy amigos para el Hola, ¿qué tal, soy Enrique padre rubio? ¿Qué yo, Nosotros somos la Playba Selector, nos encontramos en Ciber TV Digital. Yo soy Kami G y los quiero invitar a que nos sigan en estas redes sociales. Nosotros somos... ¿Qué dice Nosotros somos El mejor contenido solamente en Ciber TV Digital. Vamos a seguir con más a través Para Ciber TV. Tenemos mucho contenido más para ustedes para que lo disfruten Acuérdense, cualquier sugerencia, crítica, lo que se quieran decir o quieran poner síganme en las redes, bye ¿Y tú aceptaste estar con el todo? Ah, bueno ah, no.